Bueno, hoy vamos a mostrar cómo es dañar un dedo y que se vea el hueso expuesto Lo primero, tomamos algo de cera doblamos el dedo y creamos un, como una especie de de hendida o hueco para poner el hueso Hueso que haremos también en cera un poco más claro Recuerden que la de acera debe ser tallada para luego ser eh, manipulada como una especie de plastilina y se pone sobre la piel y se funden los bordes, que se plachea con vaselina y ya estamos haciendo el hueso, lo ponemos ahí dentro y luego creamos como una este especie de corte y llevamos ese hueso un poco más a de dentro de la entidad que creamos como sonosier. Tenemos que marcar bien las palancas y como la palanca en la parte media un poco más cerca y luego un poco de sangre coagulada bañamos ligeramente el hueso que no quede muy sangrado realmente los maquillajes y este tipo de cosas la sangre ya salió y queda expuesta de a este tipo de cicatriz y ahí la sangre se alcanza a coagular y secar y de esta manera pues analizamos siempre vamos a poner la mano por debajo para tapar un poco sí. el verde y este ya es el resultado final